En Sagún, hoy es Diana Ruiz, no. Me escribiste una frase en un pedazo de papel que tú querías conocerme porque te gustó. Ti. Escribiste una frase en un pedazo de papel Que tú querías conocerme porque te gustaba a ti Uy. Pienso a que era mentira lo que me decías mujer Me invitaste a tu casa y un beso me diste a mí Pienso a que era mentira lo que me decías mujer Me invitaste a tu casa y un beso me diste a mí Uy, Mi amor Pedazo de papel, sé que eres tan de mala cuando se trata de amor. Eso también lo escribiste en el pedazo de papel. Es que tú no has conocido uno bueno de corazón que te brinde ese cariño que necesitas, mujer. Y si quieres ser feliz, ya no tienes que escoger. Aquí me tienes a mí, no desprecias mi querer Y si quieres ser feliz, ya no tienes que escoger Aquí me tienes a mí, no desprecias mi querer ah, Rosita, Urbón, y el Pinto papá Los papás, el médico, el pueblo, el dulce Esto va a la patrona del Vallenato Danielis Montoya En Nicaragua Un padre, Elías Peña Hermanito Que lo sepa todo el mundo No es una casualidad Que yo no le brindo amor A quien no me lo viene a dar Que lo sepa todo el mundo yo no le brindo amor a que no me lo viene a dar Y ella que lo está sintiendo no me lo quiere entregar Y que tiene pretendiente y que me tengo que esperar y ella que lo está sintiendo no me lo quiere entregar Y que tiene pretendiente y que me tengo que esperar Canción, porque tan solo mirar la lágrima tiene en sus ojos. Sé que ella va a llorar cuando escuche mi canción. Porque tan solo mirar la lágrima tiene en sus ojos. Ay. Ella tiene novio, pero a mí me va a sentar El señor que me perdone, pero así es el amor Cuando uno menos piensa, se le viene a presentar Porque el hombre solo hace lo que siente el corazón Cuando uno menos piensa, se le viene a presentar Porque el hombre solo hace lo que siente el corazón Ay, oh.